¿Y qué de nuevo chicos? Estoy con el tercer lugar del regional de aquí de Coatzacoalcos. Si quieres, puedes presentarte. Hola, soy Carlos. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Quedé tercer lugar en el regional, como ya comentaron. Fui, me quedé 6-1 en rondas. Perdí la primera ronda contra un cuate y de ahí en fuera gané todos. Eh, ¿Contra qué deck perdiste? Fue de Sky Striker. Fue Striker, sí, puro. Ok. Entonces, este, pues si quieres, enséñanos tu, tu deck. Yo jugué tu draco Ajá. con extra deck. Jugué dos inspectores. inspectores. Son muy buenos para iniciar con las hand -tracks y ayuda a molestar en el turno al oponente. Jugué una cherry, nada más, random, para robarlas y la que llegaba a conectar, servía. Si no, pues igual. Jugué lo True Draco, uno del... Ahora sí se puede uno, dos monas y tres. Este es importante porque el de juega alrededor de las magias y este te ayuda a agregarlas y así este, pues mueves el deck más rápido. Y todos los monstruos ¿Son todos los monstruos? Sí este, ¿Por qué decidiste no jugar más contraps traps? Eh, es que con las caras de magias Si las llegas a robar este, Son cartas muertas O sea, no te sirven de nada Y las vas a terminar descartando en la m okay. y igual, este, como el main deck lo traigo para ir segundo este, Traigo otro tipo de, de cartas Juego las infinito temporal Y eso me ayuda también a controlar un poco al oponente okay. Voy a partir con las magias ¿Sí? este, Jugué lo normal del True Draco Tres diagramas Tres herencias, tres discípulos, dos duality. La tercera luego si la robas, puedes robar dos en primera mano y es carta muerta y no sirve. Ok. Este Cali de Grape, dos terraforming y la MVP del deck, la carta de Maíz. La carta de Maíz. Son las magias. Las trampas son lo estándar del deck, dos Gosen, la Imperial Order y la skill drain Ok. Yo jugué el deck para ir segundo, por lo tanto jugué triple Evelyn Match. Y para Sky Striker, el más tu Draco y jugué triple infinito para parar un poco el Goki, porque si va segundo el Goki te este, deja el campo bien plantado y pues ya no puedes hacer casi nada. ¿Encontraste Goki? No, no me enfrenté a ningún Goki, lo bueno. Está como en declive, ¿no? Porque ahorita ya casi nadie está jugando, es lo que estaba viendo. Pues es que como que no le tienen fe, pero todavía sigue siendo el combo y sí te puede llegar a tirar la mano. Sí. Del extra d jugué del otro Draco, es este, Volcasaurus, el... El hielo, el Gaia y el cristal para encimarle el sí. Este para quitarme el cyber por si te implanta el Infinity y eso ¿Te lo quitas? Sí okay. Este jugué este porque en el side deck traigo este Despertando el Dragón sí. Pero nunca lo logré conectar De hecho del extra deck nunca usé nada Este Dante Para los Tardes de, de la Cherry Nova, el ABC de Booster y solde El doble Helix, el, los Sky Striker y el Altergeist. Esta fue la única que pude conectar con Cherry de allá afuera. La Cherry casi siempre la sacaba en el side deck. Tu decisión de jugar este extra deck aquí fue, me comentaste, porque eh, perdiste sí. contra un Goki en OTS, ¿no? Sí, perdí la final contra un Goki, contra un cuate de Choche. Y la verdad dije, no, pues voy a jugar Cherry porque así cuando. Si, él in, si yo inicio, pues busco este. No sé cómo dice, por ejemplo, él, él era. O sea, no voy a saber qué deck trae, no, pero. Si él inicia es de tratar de parar con la única cherry que llevo de main y las temperanzas Las impermanes, perdón sí. Y ya si no, en dado caso, cuando vaya yo segundo, es de tratar de conectar la cherry Porque si, sí, la verdad, sí se me complica mucho ese de, por el combo que te tira sí, la mano. el combo que tira, de Gumbler, no? Sí. ¿Y fu sientes que funciona mejor así con extra deck que con, por ejemplo, sí, erupciones? Sí, sí, lo jugué en el extra deck y la verdad sí este me jaló bien, pero al final dije, no, si hubiera tenido una Cherry contra los Sky Striker, si sí hubiera salido top. Okay. Del side jugué el tercer inspector, dos cherries, como le comentaba, sí. triple este camasiel. Por lo mismo, como luego me saquean a mí mucho el despertar al dragón, es necesario contra. El no que te saquen, ¿no? sí, sí. Igualmente contra el Sky Striker te ayuda porque le quitas el mono y ya puedes jugar más tranquilo Tiene el monstruo en Extra Monster Zone Así le es, quitas... y luego este, igual contra el, el Goki le puedes tirar al... Si te llega a dejar un poco de mano se le tiras al, al... ¿Cómo se llama? ¿Al, ¿Al gombrar, o? Ajá, No, al que te, al que te niega la... Al Trigate? Ah, Trigate, Trigate. y, y, y ya sí. se puede jugar un poco mejor. Jugué Rajeki, algo random. Estas contra Goki, contra este, Mirror Match pueden servir. Ok. Este, Estas no las había visto que las jugaran. De hecho, eres el primero que veo que. Okay. Sí, esas son muy buenas. Son sí, muy buenas, de verdad. Aquí en el nivel local se me han servido demasiado. Ok. Este, las, los deflectores estándar contra el Sky Striker okay. y las contra el Mirror Match oh, contra el Sky Drado. Striker igualmente. Sí. Son okay. muy buenas. Pues. La verdad, el deck está muy bien. De hecho, me sorprende bastante el hecho de que estés jugando ahí eh, extra deck. No es algo como que muy común en los True Draco. Y pues al parecer sí. Sí, no, no, al parecer te dio bastantes buenos resultados. Sí, Entonces, me ayudó demasiado. Pues la verdad, muchas felicidades. Está muy, muy, muy bueno tu deck. Pues, este, es algo como que para girar un poquito las tuercas, para no estar en la monotonía de que cómo se está jugando el True Draco. Digo, eres el primero que veo que juegue extra deck como tal. Entonces, pues, te felicito, de verdad, muchas sí, felicidades. Gracias. Entonces, ¿algo más que quieras decir? ¿Algún agradecimiento? Pues le quisiera mandar saludos a toda la banda de Val City, a mi team, que son los líderes y, pues, es todo que se anima a seguir jugando ahora sí, los torneos. Ah, pues, súper bien, entonces, eh, eso ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el video, comentarios, dudas o sugerencias, pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo. Yo soy Alberto, de Rincón de Lulista, y los estaré viendo en el siguiente video. Gracias.